Solo en Claro tienes planes con más gigas para usarlos como tú quieras. Y además incluyen un celular nuevo. Ahora puedes tener un Samsung A12 a un plan de 60 gigas, todo por 39 dólares al mes. Cámbiate a Claro, porque conectados con la mayor cobertura podemos más. Más información en claro.com.es. Buenos días. La violencia que se extiende por el país está minando el ánimo de la gente y también la confianza en las instituciones porque reflejaría la ausencia de una política de seguridad que encare con determinación y tenga objetivos claros. ¿Qué se avisora en el Ecuador del futuro? ¿A dónde va el país? De esto hablaremos hoy en Descifrando con tres invitados que conocen esta materia. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces de Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco la presencia del Coronel de Estado Mayor, Iván León Fonseca, Magíster en Política de Defensa, Ingeniero en Administración de Empresas, al Sociólogo Daniel Pontón, Docente y Analista en Temas de Seguridad y Defensa, y al Magíster Pablo Medina, Politólogo, Docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador PUCE. Comencemos, Coronel León, con una pregunta tan elemental como necesaria. ¿Qué es la política de seguridad de un Estado y qué representa? Bienvenido, Coronel Iván León. Buenos días. Buenos días. Yo arrancaría diciendo primero qué es la seguridad. Y de la seguridad viene la política del Estado. La seguridad es aquella ausencia de peligro y de riesgos. Es una sensación que tiene la sociedad. Y esta sensación es generada por medidas reales, medidas reales que son tomadas por un sistema, un conjunto de sistemas, y unas leyes y unas políticas. Entonces, cuando le entendemos en ese sentido, aclarando lo que es Estado y lo que es una política de Estado, va más allá de una política gubernamental. La política de seguridad son lineamientos que están establecidos para la seguridad del Estado, que está en diferentes ámbitos. Uno es la defensa nacional, la soberanía, el territorio. Otra es el subsistema de gestión de riesgos naturales, antrópicos. Y otra es para el sistema de seguridad pública. En ese abarca el orden público y la seguridad ciudadana. Lo que se indica o lo que el Estado emite, por seguridad, abarca estos tres campos. Muchas gracias, coronel Iván León. Muy con, muy claro. Con lo que ha descrito el coronel León Daniel, podemos afirmar que, en Ecuador, que Ecuador, nuestro país, tiene una política de seguridad y cómo se evidenciaría. Bienvenido, Daniel Pontón. Buenos días. Eh, bueno, gracias, talía, talía, Un saludo a toda la audiencia y a los contertulios. A ver, coincido con el coronel eh, León respecto a su definición de la seguridad. Eh, respecto al tema si el Estado eh, tiene una política, eh, bueno, la, en general eh, las, los, los Estados trabajan eh, cada cuatro años una, una, una estrategia, un plan, ¿no?, de Seguridad Integral, el último que nos rige fue creado en 2018, y tengo entendido que actualmente se está creando la nueva política de seguridad integral de, de, para, para este año, todo eso lo está trabajando el ministerio de defensa, por lo cual yo creería que existe a nivel, por lo menos de, de, de documentos, una, una política eh, que obedece a una estrategia de Estado. También no nos olvidemos que ya en el plan de desarrollo que fue lanzado el año pasado, eh, se consiguió inclusive que se incorpore un objetivo específico para el tema de seguridad donde están claramente los lineamientos y las metas que el Estado debe tener en materia de seguridad eh, yo creo que el, el, el asunto no está tanto en la política porque todos tenemos claro eh, bueno, podemos discutir algunos sobre temas de cuáles son nuestras amenazas o nuestras potenciales amenazas eh, que podríamos eh, como sociedad sufrir yo creo que el, el tema está más en las capacidades y en los niveles eh, de coordinación que el Estado debe eh, generar para eh, garantizar una adecuada política de seguridad. Y empezamos por el tema de capacidades, eso empieza por temas de capacidades eh, de recursos, recursos logísticos, talento humano, ¿no? tanto a, a nivel estratégico, directivo, como al nivel eh, ya más de conducción operativa, eh, eso siempre hace falta fortalecer y sobre todo en el tema de logístico eh, tiene que se tiene que trabajar muchísimo no por ejemplo hemos visto por lo menos en el ámbito de la seguridad eh, interna eh, al nivel de la policía que ya el todo el, el aparataje eh, logístico de la policía eh, fue comprado hace muchos años eh, se empezó ya a entrar en desuso y eh, aquí hay dos conceptos importantes que incorporado, que es básicamente la necesidad de tener a estar adscrito a los avances tecnológicos. La, tecnología tiene un gran la seguridad tiene un gran componente tecnológico actualmente y sobre todo el tema de la innovación, tanto a nivel tecnológico como también a nivel organizacional. Entonces yo creo que ahí están un poco las vulnerabilidades más importantes y por el lado de la coordinación, obviamente se necesita a niveles de son mucho más articulados. Una decisión muy clara respecto a cuál va a ser eh, la, la, la decisión frente a temas tan sensibles por ejemplo, en este caso, la justicia la justicia es un órgano que tiene que estar muy alineado, eso que sí que se intervenga o, o se pone en duda el tema de la independencia de los pilares pero alineado a lo que son los, el, el, el, los, los, los, digamos, los objetivos de la política de seguridad que tiene que ver, por ejemplo, el tema tema de la lucha contra la impunidad Y obviamente todo lo que tiene que ver con la coordinación, con los vuelos locales, inclusive con la ciudadanía a través del mundo privado. ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo que hace falta aceitar. Muchas, muchas gracias, Daniel Pontón. Pablo, desde la academia eh, y siguiendo las líneas, tanto del coronel eh, León como de Daniel Pontón. Si hay una política de seguridad en el Ecuador, ¿en qué se reflejaría? Porque la violencia nos estaría demostrando todo lo contrario. Bienvenido, Pablo Medina, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y buenos días a quienes nos escuchan y a mis contertulios. Eh, de hecho, yo creo que el Ecuador, al menos desde el 2008 con el cambio de la Constitución, genera política pública, la hace explícita, pero yo sí pienso que hay un, hay un nivel intermedio dentro del desarrollo de esta política, el nivel conceptual al que se ha referido el coronel, este nivel ya de operativización con las capacidades de articulación al que se ha referido Daniel, pero creo que hay un nivel intermedio que hay que atender. Este nivel intermedio tiene que ver con la concepción del problema poli, eh, público y con alrededor de esa concepción las hipótesis causales y las hipótesis de intervención para solucionarlo. ¿A qué me refiero específicamente? Cuando uno construye un, poli, un problema público, es decir, nosotros decimos el problema es la inseguridad, ¿ok? ese es el problema, pero hay que desarrollar conceptualmente qué, de qué estamos hablando. En, en términos concretos, ¿cuál es el problema? El problema es que no puedo salir porque me van a matar en la esquina por robarme un celular El problema es que hay 400 muertos en las cárceles en los dos últimos años ¿Cuál es exactamente el problema? Y de ahí nacen las hipótesis causales Es decir, ¿qué está haciendo que este problema se haya desbordado? Que no podamos atenderlo Entonces ahí el gobierno, por ejemplo, ha planteado que el problema es del narcotráfico Seguramente tiene que ver, pero también seguramente hay otro tipo de causas eh, la degradación en términos económicos, sociales, probablemente también abonan al problema. Y cuando uno puede definir estas potenciales causas, empieza a generar hipótesis de intervención. Entonces, si esas son las causas, ¿cómo, cómo anulamos, cómo neutralizamos esas causas? Y en esas hipótesis de intervención también puede haber varias opciones. Una opción, evidentemente, cuando estamos en emergencia es militarizar, securitizar, decir que necesitamos más efectivos militares, más efectivos policiales, que seguramente sí los necesitamos, pero lo que hay que tener en cuenta es que no por centrarse en ciertas hipótesis de intervención podemos descuidar otras que también tienen que ver con causas. Si es que, por ejemplo, no atendemos la situación social y económica de la sociedad, evidentemente el narcotráfico puede penetrar las estructuras sociales de una forma mucho más fácil y ágil. Entonces, tampoco hay que descuidar una parte por atender solamente lo urgente. Es decir, es necesario atender lo importante y lo urgente, y también lo importante, aunque quizá no sea tan urgente como salvarle la vida a alguien, que seguramente todos acordaremos que es lo primordial cuando hablamos de seguridad. Muchas gracias, Pablo Medina. Es Muy interesante el enfoque que le han dado a ustedes en esta primera intervención. Coronel León, si es que usted menciona que la seguridad es la ausencia de peligro, la gente que está en las cárceles no tiene seguridad porque vive en peligro inminente, ¿qué refleja lo que está pasando en las cárceles, semejante violencia y además la, la, la sevicia con la que, por ejemplo, se asesina y se hace todo lo que se hace con los cuerpos después de darles muerte? Bueno, mira, eh, el tema de las cárceles solamente es un reflejo. Hoy estamos preocupados por el tema carcelario que, con justa razón, merece nuestra atención. Ah, según las estadísticas oficiales, del 2018 al 2021 crecimos en un 152% de asesinatos. Solo en Guayaquil incrementamos en el 200% y para el año que estamos, 220% al 22%. Es decir, la crisis es muy alta en lo que va del año en Guayaquil, en la zona 8 me parece que es Zaporondón, W, Guayaquil y hay 500 muertos sí, es muy grave la situación llama mucho la atención pero eso solamente apenas es un reflejo como bien lo decía um, Daniel ¿no es cierto? y como lo decía fundamentalmente Pablo hay que ver los causales las hipótesis causales y las medidas que hay que tomar para ese reflejo, para esa punta de iceberg que significa lo que sucede en las cárceles. Ya más adelante podremos tomar cuáles son los, los, diferentes, los diferentes causales, pero entendiendo el sistema penitenciario, allí hay dos elementos que conjugan. Los elementos del narcotráfico y la corrupción generalizada que vive el país, que se Traído. Sí, perdón, decía que la presencia de las pandillas que tienen sus causales, que lo analizaremos si es que es factible más adelante, convertidas ya en bandas criminales y cuyos representantes o algunos de sus representantes están en la casa, en la cárcel y es incidencia de la presencia del narcoterrorismo de los carteles de... Jalisco Nueva Generación, del cartel de Sinaloa, que tienen sus brazos aquí los lobos, los choneros y muchos más. Esa es una de las problemáticas. Pero también existe al interior de las cárceles una ausencia de un sistema de control carcelario absoluto. Absoluto. ¿Y por qué me refiero a esto? Primero, la lucha entre los liderazgos de los pabellones no solamente es por rencillas entre las bandas, es una lucha de negocio interno, porque eso les genera... para. Bueno, aquí me más vale, creo que voy a hacer bueno, la primera pausa, voy a hacer aquí la primera pausa. A, a, la, a la audiencia les invito a enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter. Coronel, Tiene una lucha disculpe, coronel, voy sí. a hacer aquí una pausa porque esos ruidos, no la, la audiencia se un poco no, no acepta esas interrupciones. Voy a hacer aquí una pausa a la audiencia, envía sus comentarios a la cuenta de Twitter, arroba Flores F y también al Facebook, ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con el sociólogo Daniel Pontón docente, analista en temas de seguridad y defensa, el magíster Pablo Medina, politólogo, docente de la PUSE y el coronel de Estado Mayor Iván León Fonseca, magíster en Política de Defensa, ingeniero en Administración de Empresas. Daniel, vamos contigo. Lo que está ocurriendo, por lo que ustedes me han mencionado en, la, en el primer bloque, lo que está ocurriendo con la violencia en las cárceles y el coronel mencionaba que ahí hay una disputa interna por el control de las cárceles, no de las calles necesariamente. Y lo que está también pasando absolutamente en las calles es lo que sucedió en Colombia hace años y lo que en México sigue viviendo. ¿Por qué no pudimos prepararnos para encarar sabiendo que no podíamos evitar que llegaría estos momentos tan difíciles y que nos veríamos desbordados, Daniel? Eh, hay dos elementos que yo quiero eh, introducir. Primero, que por lo general los sistemas penitenciarios son los últimos eslabones eh, de, la, del, de la seguridad. Por lo general, la sociedad entera latinoamericana poco entiende y poco le interesa el mundo penitenciario en general. No quiero decir que es un problema del Ecuador. Lo que sí sorprende el Ecuador es que esta eh, esta visión eh, un poco se agudizó por una una situación anómala que tuvo que ver con cambios ministeriales presupuestarias obviamente entendible por, su, por el tema de la pandemia en ese sentido también bueno hay que verlo ahí pero que si ha sorprendido es un escalamiento que, que yo no he visto eh, comparación a nivel internacional de los niveles de violencia si usted suma los asesinatos dentro de las cárceles en los últimos cuatro años porque esto lo empezó el año pasado empezó en el año 2019 ya llevamos más de 500 personas muertas y ahí el problema eh, ahí el problema es que el estado se ha visto totalmente incapaz de, de poder parar este tipo de masacres y es donde se, realmente es, yo he puesto el, el punto sobre la es porque eh, de alguna otra forma no hemos tenido un mecanismo de resolución de, de, de conflictos anticipativos y de actuación temprana para prevenir estas masacres, esto independientemente de que el, se, en el estado en el sistema penitenciario no le falta de todo ¿no? y creo que ya existe una hoja de ruta para justamente establecer cuáles son los mecanismos correctivos que hay que hacer pero lastimosamente yo creo que aquí el, el problema es que este, el, está tan enquistada la violencia y el Estado está tan desmoralizado frente al sancionar las cárceles que creo que es una cosa que es acumulativa y lastimosamente no hemos tenido la suficiente inteligencia y capacidad para poder mitigar este tipo de efectos. Si no paramos la violencia, muy, muy complicado se va a poder parar eh, el problema carcelario y peor aún el tema de la seguridad. Yo creo que ahí está el punto de, de solución sobre el tema, ¿no? Claro, y como ustedes nos dicen eh, es un reflejo lo de las cárceles pero es un reflejo eh, insufrible un reflejo que tiene unos resultados terribles eh, somos portada en periódicos del mundo cuando cada vez que hay una masacre y bueno eh, ahora solamente se está contando como se dice muertos eh, yo lo que quisiera es para ir viendo cómo salimos de esto porque más o menos el diagnóstico y la evidencia de los sucesos la gente los vive pero ustedes como expertos en seguridad ¿Cuál es el razonamiento? ¿Cuál es la explicación que tienen para los niveles de violencia que se ha llegado a las cárceles? Bueno, El problema, el problema de las cárceles es que eh, la, la violencia se constituye la mercancía. Es decir, la violencia la, ya no es un problema de que la, es un fin para algo, sino es una mercancía en sí. Y ese es el gran problema. Yo creo que llegamos a tal nivel de anomia que, eh, que ya ni siquiera los líderes carcelarios pueden parar la violencia y el estado no tiene ningún tipo de capacidad de eh, interpretación de eh, perspectiva del problema y eso es lo que realmente me preocupa el problema es que ahorita las la, la cárceles han constituido una especie de ecosistema de reproducción de criminalidad compleja y está directamente relacionado con el problema de las calles de Guayaquil, de, de, de Guayaquil y en el Ecuador en general. Eh, la situación es muy es muy, es muy grave. Yo creo que el, el, el, la misiva del Estado tiene que hacer es desarrollar, como doctrina propia, una estrategia de contención de las masacres, porque lastimosamente el las masacres si no se paran eh, va a ser muy, por, muy complejo poder intervenir holísticamente o integralmente al el sistema penitenciario en general y en general a la seguridad ¿sí? porque detrás de esto hay una serie de presiones públicas que terminan con destitución de autoridades eh, se, se derrumba todo lo que son los planes los programas que ya se han generado que se están generando para solucionar los problemas por ejemplo, todo lo que se está haciendo para generar un fortalecimiento del cuerpo de seguridad penitenciaria que es una, es una, es una necesidad estratégica pero si es que no se paran esto se va a diluir y este creo que eh, ahí es donde lo, la, el crimen organizado ha entendido perfectamente que hace daño, es justamente minar la moral del Estado. Yo creo que el Estado tiene que entender justamente sí. eso y obviamente desarrollar de estrategias que le permita parar las masacres, porque inclusive tal y esto es observable. Hoy estamos siendo observados por organismos eh, internacionales. Detrás de esto van a venir demandas que nos, que nos va a costar mucho, a, que le van a costar mucho al Estado y a la sociedad ecuatoriana. No es un tema no, eh, solamente anticriminal, es un tema que debe ser mirado integralmente. porque aquí se repuso una serie de problemas sociales de, de índoles muy sospechadas por ejemplo, la alcaldesa de Guayaquil ya dijo que en ciertos barrios de Guayaquil ya se cobran vacunas o sea que ya no puede entrar ni siquiera la policía eso hace, hace unos años atrás no, no se vivía ese tipo de fenómeno y eso está directamente relacionado con el crecimiento de estas bandas, yo creo que es un tema muy muy grave lo que estamos viviendo como, como país ¿no? Muchas gracias Daniel Coronel, usted estaba mencionando en el primer bloque ...de lo que está pasando dentro de las cárceles... ...que también hay como... Eh, ...bien dice Daniel, un ecosistema propio... no ...y ahí también hay una disputa... ...¿cómo se refleja eso?... ...y como experto usted en temas de seguridad... Don, ...cuando ya dice que la seguridad es la ausencia de peligro... ...¿cómo bloqueamos los peligros tan serios... ...que tienen los que están en la prisión? Gracias... ...reitero que la prisión es apenas un detalle mínimo... ...por decirlo así, de gran impacto pero no es ahí el problema fundamental de la seguridad del Estado. En, en las cárceles, para seguirme a este tema, exclusivamente cárceles, como manifestaba, hay una incidencia de los carteles de la droga, pero internamente también hay elementos muy importantes. El negocio, el negocio interno, el negocio donde los líderes quieren captar otros bloques para tener mayor mercado el negocio está en las drogas el negocio está en el alcohol en las cárceles no hablan de cuánto te pago en dólares sino cuántos gramos cuesta tal cosa el negocio del alcohol el negocio de las armas el negocio de la cerveza Qué raro, ¿no? hablar de la cerveza en las cárceles pero también hay que ver y analizar otros posibles negocios relacionados eh, yo me pongo a pensar, eh, ¿quién no usted querría tener un contrato de la alimentación encarcelaria, 50 mil comidas diarias? Ah, bueno, pues es un negocio importante que también están correlacionados, aunque no están al aire. Si a ello le sumamos el débil sistema de seguridad penitenciario, y si le sumamos que ese débil sistema de seguridad penitenciario es parte de la corrupción, podemos entender con qué facilidad entran las armas al, a todo el sistema carcelario. Entran con absoluta facilidad, entran mujeres, entran bailes, entran cervezas, entran piscinas. Eso es la seguridad penitenciaria. Y para que eso suceda, hay corrupción absoluta. Lo conocemos, lo sabemos, la sociedad sabe. Pero ¿dónde están las medidas? A lo mejor las leyes de protección laboral impiden que esos guardias ya corruptos sean relevados o sean cambiados de localidad. Entonces tienen que hacer reformas judiciales que faciliten realmente tomar medidas para el control carcelario. Tiene que crearse una infraestructura donde no haya miedo de trasladar un líder a criminal a otra cárcel de máxima seguridad. Resulta que el que tiene miedo es el ciudadano común. Resulta que va a tener miedo la autoridad que emite una orden por él, por su falta de seguridad hacia él y hacia su familia. Entonces aquí quien debe tener miedo es el delincuente. Lamentablemente eh, no estoy en contra de los derechos humanos, pero sí estoy en contra de que los derechos humanos prefieran los derechos criminales al ciudadano de bien. Tiene que haber una balanza adecuada y el Estado tiene que enfrentar esa problemática que es de carácter internacional por la tendencia de izquierda que vive el mundo. Entonces, para mejorar el sistema carcelario, en el tema de seguridad, primero, cambiar el sistema de seguridad, dotar de tecnología para acceso, dotar de tecnología para el control de los alrededores, de cada una de las cárceles, dar seguridad y protección y garantías a la autoridad para que no tenga temor en emitir las disposiciones de control, hacer una clasificación adecuada, aumentar la infraestructura carcelaria para poder dividir y aislar a las personas, y entonces el Estado podrá tomar el control de las Cárceles. Gracias, a coronel. Las de las cárceles. Muchas gracias, coronel Pablo. Lo que acaba de decir el coronel León es prácticamente una reinvención, una, una vuelta a cero y comenzar desde el inicio porque todo lo que ha mencionado, la, la seguridad, que la justicia, que nos tengan miedo quienes trasladan a los delincuentes, que no haya el tráfico interno que existe, estamos hablando de otro país, nuestra realidad es diferente y esa es la que vivimos, porque el otro es casi el deber ser, ¿cómo encaramos la realidad que estamos viviendo y sufriéndole? Porque ya no es un tema solamente de los que están adentro y de las familias que están afuera, sino de toda la sociedad, Pablo. Sí, Talía. Eh, de hecho, yo creo que en esto hay que, lo responsable es entender que hay dos niveles en los que se tiene que actuar. El nivel urgente, importante, que tiene directamente que ver con la seguridad ciudadana, con, con la seguridad entendida como tal, eh, digamos, con, con este concepto de calle de la seguridad, de la seguridad de, de, de ciudadana, la seguridad en el sistema penitenciario, por supuesto que sí. Pero yo creo que al mismo tiempo es fundamental repensar, ...la política pública... Eh, ...para hacer una analogía... ...no sé, cuando a uno le duele la cabeza... ...se toma un paracetamol... ...y claro que se sigue tomando un paracetamol... ...pero si es que el dolor no pasa y se y se, y se intensifica... ...seguir tomando analgésicos no sirve... ...uno tiene que ir al médico... ...y seguramente si hay un problema más complejo... ...tiene que tratarlo... ...y si es que eso implica cirugía... ...hay que plan planificar la cirugía, evidentemente... ...eso no quiere decir que uno deje de tomar el analgésico... ...mientras eh, llega a la cirugía mientras se construyen las condiciones necesarias para mejorar. Pero son esos dos niveles en los que hay que trabajar. Entonces, el eje de seguridad, el, el coronel lo ha planteado y ha planteado las, las, las dificultades que hay, pero al mismo tiempo es necesario empezar a pensar, por ejemplo, y, y sincerarnos como sociedad cuando hablamos de rehabilitación social. Porque al parecer, y como se están manejando los términos hasta ahora, como incluso el presidente de la República se ha referido, en el sentido de que hay internos que no son rehabilitables. En ese momento estamos renunciando como Estado a nuestra responsabilidad de rehabilitación social que está planteada en nuestra Constitución. Los centros de rehabilitación social, en principio, no son para que los presos vayan y se queden ahí. La idea de la rehabilitación social es sacar presos a las casas, sacar presos que estén rehabilitados, que se reinserten productivamente a la sociedad. Ese es el fin de la rehabilitación social y no hay que olvidarse de ese fin, porque si nos olvidamos de ese fin, lo que estamos reproduciendo son campos de guerra entre en, en, en las cárceles regionales y esas guerras eh, desbordan y llegan a las casas Entonces, claramente nuestro sistema de rehabilitación social no está funcionando, pero no, no, no veo que estemos poniendo en prioridad el que el sistema de rehabilitación social tiene que, que funcionar tiene que sacar presos entonces ahí es cuando uno también entiende por qué hay una división entre la policía nacional y los guardias penitenciarios porque la policía nacional tiene como trabajo meter presos, meter a la gente que ha transgredido la ley en la cárcel, mientras el sistema penitenciario tiene por objetivo sacar presos rehabilitados que se integren de nuevo a la sociedad y no vuelvan a delinquir entonces son dos cosas completamente distintas. Y cuando pensamos en eso, es verdad que los guías penitenciarios no han tenido la posibilidad de desarrollar carrera. Cuando uno piensa que alrededor de existe un alrededor del 70% de déficit de guardias penitenciarios, a mí me sorprende que el coronel menciona que es complicado eh, trasladar a un guardia de un lado a otro lado, Puede que sea complicado, pero en realidad lo que necesitamos es formar y contratar más guardias. Si tenemos un 70% de déficit, es necesario darles las condiciones necesarias para que ejerzan su labor, no solo como guardias en el sentido de represión dentro de las cárceles, sino como eso, como un sistema de seguridad que apoya a un sistema de rehabilitación social. Eso lo hemos olvidado. Y ese sistema de rehabilitación social nos llama a volver a pensar en la gente que está en las cárceles como personas que eventualmente se rehabiliten. Entonces son seres humanos a quienes también hay que respetarles sus derechos humanos. No porque alguien esté en la cárcel ha perdido esos derechos. Ojo, eso hay que tenerlo siempre presente. Cuando hablamos de esto, evidentemente necesitamos algo que internacionalmente se conoce como política criminal, política contra el crimen. Más allá de una política de seguridad de Estado, el Estado tiene que concentrarse en la política criminal que tiene dos componentes fundamentalmente. El componente de, pre de prevención, el componente, perdón, tres, el de rehabilitación y el de seguridad. El de seguridad es sobre el que nos estamos refiriendo, sobre el que el gobierno está poniendo todas las, las, las cartas sobre la mesa... Pero estamos descuidando los otros. Y el problema de descuidar los otros es que hace que el problema de seguridad se siga reproduciendo hacia el infinito. Gracias. Si no se atiende eh, la rehabilitación y la prevención, la seguridad va a seguir siendo un problema. Muchas gracias, Pablo. Y vamos a intentar desarrollar un poquito más en los siguientes bloques, pero se nos fue el tiempo. Están diciendo cosas muy interesantes. Aquí debo hacer una nueva pausa. Agradezco a la audiencia por seguir con nosotros todas las semanas. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando el magíster Pablo Medina, politólogo, docente de la PUSE, el coronel de Estado Mayor Iván León Fonseca, magíster en Política de Defensa, ingeniero en Administración de Empresas y el sociólogo Daniel Pontón, docente, analista de temas de seguridad y defensa. Coronel, salgámonos ya de las cárceles, que es un tormento enorme al país y vamos al tema de los, de los narco, del narcotráfico. ...y de las redes, ¿no?, de los carteles tan grandes, sabiendo lo que pasó en Colombia, como decía en la introducción, sabiendo lo que ocurre, porque lo vivimos, leemos, nos enteramos de lo que pasa en México, que inclusive han tenido que rescindir territorio que es, es cooptado y está en poder de los narcos... ¿Cómo, ¿Cómo es que nos tuvimos preparados y cómo salimos de eso? Porque realmente es un tormento enorme, esos países viven ya décadas, pero aquí cómo es posible que inclusive se dañe un radar que ponen en Montecristi y que denuncian que es un acto terrorista y después se sabe que de ahí mismo gente de los encargados de las Fuerzas Armadas mismo tendrían la, la responsabilidad. ¿Qué nos está pasando, coronel? Eh, primero quiero hacer una, una aclaración. Yo decía que es complicado el traslado no por la cantidad de elementos penitenciarios a pesar de que sabemos que faltan. El traslado produce efectos negativos. Trasladan a un preso a Santo Domingo y se levantan los presos y porque no lo quieren aceptar y masacran al resto. O la autoridad que ordena el traslado es amenazada a ella o a su familia son sistemas de seguridad y de protección a las autoridades a lo que me refería pero bueno, en relación a los carteles este es un problema de carácter mundial ah, la cooperación internacional es fundamental yo me pongo a pensar, la política dice que la presencia de la base de Manta atenta a la soberanía no entendemos lo que es la soberanía la soberanía es la decisión propia que el estado la toma por el rumbo que quiere seguir no es una pérdida de soberanía cuando yo invito a una fuerza extranjera que me ayude a coordinar o a brindarme seguridad entonces no hay afectación a la, a la, a la, a la soberanía en ningún momento la presencia de las drogas o de los carteles es muy fuerte y tiene mucha incidencia y debemos tomar medidas importantes. Hay que articular la política pública, la política de defensa, la política de seguridad fronteriza, el plan de seguridad ciudadana, el plan de convivencia pacífica. Es decir, elementos hay. Hay muchos. El problema es cómo se ejecutan y cómo se articulan. Yo puedo sugerir medidas de carácter inmediato porque es, es correcto. Yo diría que no solamente hay tres niveles. Hay dos niveles, hay tres niveles, un nivel inmediato, un nivel inmediato y paralelo de tomar medidas de, de amplio orden y un, y un tercer nivel inmediato y de largo plazo. Puedo sugerir medidas de carácter inmediato. Primero tenemos que aislarnos. Pero ¿cuál, aislarnos, medidas, aislarnos la... ¿cuál medida sería, coronel? Porque ya la gente dice, sí, claro, hay que tomar medidas. ¿Qué medidas? ¿Qué hacemos? Mire, yo voy a referirme a algunas posibles medidas que se tienen que tomar. Primero, medidas inmediatas y de acción, de fuerza. Hay que blindar las fronteras nacionales, hay que retomar lo que las Fuerzas Armadas eh, man expresó, manifestó y organizó una fuerza de tarea conjunta para que controle las fronteras, de tal manera que impida el acceso por los plazos clandestinos del, y el tráfico de las drogas. Uh -huh. Hay que implementar sistemas de control militar, es mi sugerencia En los puertos y aeropuertos de salida de la droga El control exhaustivo de las pistas y aeropuertos clandestinos Y eso requiere medios Hay que exigir uh, el récord, el pasado judicial de los las personas que ingresan al país No podemos ser un país de fronteras abiertas para el narcotráfico. Somos eh, un paraíso para que vengan acá a nuestro Ecuador. Se tienen que tomar medidas que posiblemente van a afectar las relaciones internacionales, pero yo estoy buscando la seguridad de mi país. Así es. Ahí quedémonos, que que eh, coronel, y le agradezco que haya introducido estos temas, porque de eso quiero preguntarle a Daniel Pontón. Es clarísimo que aquí como que se abrieron las puertas, ¿no?, cuando se dio la ciudadanía universal un alarde terrible cuando... Todo país trata de proteger lo suyo, pues es lo elemental, quien tiene un poquito de cariño a su país. Después, eh, los radares que no funcionan, no funcionaban en la frontera norte y ahora mismo el que ponen en Montecristi, responsable de las Fuerzas de Armadas y alguien eh, dañó, eh, dañó definitivamente. ¿Qué más hay que hacer, eh, Daniel? Eh, Pregunto eso porque realmente hay como una conmoción, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos que tampoco ya normalizar el hecho de que vivamos eh, en medio de explosiones, en medio de, de manifestaciones, en medio de levantamientos y del narco que está en las calles. ¿Qué más hay que hacer aparte de lo que ha mencionado el coronel? Bueno hay, hay que mirar el tema de, el tema de lo que del, del narcotráfico como un tema un poco más amplio ¿no? creo que yo, yo creo que se falta un bueno concretemos, teórico, concretemos, ¿no? yo ya no, no no quiero, ya no quiero, teoría, quiero hechos exactamente, uno, dos y tres. No, es que se de, de eso parte quería Talía, el problema es que nosotros miramos al asunto del narcotráfico, y yo no dudo que lo que se ha hecho anteriormente pudo haber sido detonante lo que está pasando ahora. También hay institucionales muy marcadas, pero el narcotráfico es una lucha mundial. que Lastimosamente se la le perdido 50 años. Yo por eso no quiero llegar al debate sobre la legalización de las drogas porque no es un tema que creo que tenga posibilidad de decidirlo, pero sí mitigar los efectos del narcotráfico. ¿no? sobre la situación del narcotráfico. Una buena política de narcotráfico, contra el narcotráfico, no se soluciona solamente con un enfoque parcial en, en, en, en temas de seguridad. Yo creo que una política contra el narcotráfico debe articular tres componentes esenciales. Una, una buena política de drogas, por este país hace rato no tenemos política de drogas, mucho hablan de microtráfico, y microtráfico está directamente relacionado con el tema del consumo. Nadie sabe en este país cuánto se consumen y quiénes consumen, no y se ha bajado ha subido. Eh, luego, obviamente, una muy buena política de seguridad que nos permita un poco garantizar que los flujos financieros del narcotráfico permean a la sociedad y castigar a los que deben ser responsables y dejarse de castigar a los microemprendedores, a la gente, a los más débiles. Y una excelente política social. El problema del narcotráfico y cómo se aterrizado en el país es que tras, es una estrategia de supervivencia de sectores marginales y que realmente eso es donde radica la fuerza de estas bandas criminales. Entonces yo creo que por eso le decía, hace falta tener un enfoque teórico un poco más amplio, porque solo nos centramos en el tema del control punitivo, de la interdicción, muy poco vamos a lograr, porque esta es una retórica que se ha venido repitiendo por, por, a, alrededor del mundo por 50 años con muy pocos y muy, muy escasos resultados, ¿no? El, el tema de Colombia es significativo. Por ejemplo, usted en Colombia tiene que después de tanta inversión que se ha hecho en materia de seguridad contra el narcotráfico, Colombia ha triplicado sus cultivos y actualmente, ah, es, es. según una información que salió esta esta semana se dice que más o menos mueve cerca de once mil a doce mil millones de dólares en la economía colombiana de materia de narcotráfico. Si, usted les, eh, si decimos que aquí pasa el 30% de la droga en Ecuador, sería, estaríamos diciendo que Ecuador o sea, más menos menos mueve mil millones de dólares anuales por el tema del narcotráfico eh, el Ecuador solamente. Entonces ahí estamos hablando de que se necesita una estrategia mucho más amplia sobre este, sobre este tema porque por sí sola, solamente con estrategias de interdicción represivas no vamos a lograr Totalmente. nada. ¿no? gracias. Muchísimas gracias Daniel y nos falta todas las cifras del Perú, ¿no? que también está la droga saliendo por aquí. Y ese tema quiero preguntarle a Pablo, el que está en la academia y es el asesor también. Estos temas tan delicados, por ejemplo, los sistemas financieros del mundo, eh, por ahí pasan pues el dinero de la de, de, de que, que mueve la droga. ¿qué pasaría si es que realmente hay un control efectivo? Porque uno dice, la gente no tiene trabajo en el Ecuador, eh, hay problemas eh, económicos y sin embargo hay el consumo y el dinero, algo debe permear ¿no? a la sociedad. ¿Cuál es el enfoque, Pablo? Yo creo que ahí tenemos que tener en cuenta el cambio y la evolución de lo que ha pasado desde el año 2000. En el año 2000 coinciden, Dos situaciones importantes cuando hablamos de drogas y de lavado en el Ecuador. La primera, el Plan Colombia. El Plan Colombia que, de alguna forma, presiona a las fuerzas, eh, tanto a las fuerzas irregulares de Colombia, sea la que sea, de, de, de guerrilla, paramilitares, en fin, y toda la asociación que ellos tienen con el narcotráfico. Las presiona y las presiona hacia la frontera. la saca de los centros urbanos y las lleva hacia los centros inhóspitos de frontera. Entre fronteras con Venezuela, Brasil, en fin, y también con el Ecuador, por supuesto. Entonces, eso aumenta la presión sobre la economía ecuatoriana, sobre la frontera ecuatoriana, y el otro hecho que ocurre en el año 2000 es que la economía ecuatoriana se dolariza. Y cuando la economía ecuatoriana se dolariza, nosotros perdemos el control sobre el cambio monetario. El cambio monetario... Puede servir como un mecanismo de control Porque en la medida en la que uno tiene su moneda propia Y quiere hacer circular ese capital mundialmente Necesita comprar moneda local para poder ingresar al mercado local Y comprar dólares o divisas internacionales cuando sale de ese mercado Como nosotros ya no tenemos eso, aquí circula libremente el dólar El, el territorio ecuatoriano se vuelve un territorio aparentemente muy extractivo Para el lavado de dinero, para el blanqueamiento de esos capitales Evidentemente se han desarrollado estrategias, las unidades de análisis financiero, inteligencia financiera, en fin, con la intención de luchar contra el lavado. Pero seguramente permeará a la economía ecuatoriana. Seguramente permeará a la economía ecuatoriana y ahí es cuando uno empieza a pensar que también la economía ecuatoriana se mueve en un gran porcentaje en la informalidad. Y moverse en la informalidad además de que es un perjuicio para el Estado en términos de que no puede captar los los, los impuestos pertinentes, también genera oportunidades para negocios irregulares, clandestinos, y legales. Entonces, seguramente, en la cifra que nos acaba de dar Daniel, que, que coincide un poco con una cifra que hace algunos años especulaba también, eh, no especulaba, de hecho estudiaba... Eh, Fernando Carrión sobre sí. la cantidad de dinero que se mueve en el Ecuador, más o menos va por ahí, tres mil, cuatro mil millones de dólares estamos hablando de entre 4 y cinco veces el presupuesto anual del municipio de Quito eso es lo que, de lo que estamos Muchas hablando gracias, es, una cantidad enorme. es una cantidad de enorme todo esto son de unas dimensiones <risa> extraordinarias Coronel brevemente porque ya tengo que ir a una pausa, estos 3 mil millones de dólares y que dice que dice Daniel y que también he escuchado a Fernando Carrión y de paso Fernando Carrión habla de algo, algo así como de 20 toneladas de droga que quedarían para el consumo interno es una monstruosidad de todo el porcentaje no que si por el país que sale para los puertos y tanto del, del mar como aéreos eh, Coronel estas cifras que tienen ustedes propicia el tráfico de armas ¿quiénes entregan las armas a los narcos y quiénes entregan las armas en las calles? Coronel creo que se nos fue el Coronel Sí, no estaba eh, meditando sobre el ¿De dónde vienen las armas? Las armas, la mayoría, la mayor cantidad de armas provienen del Perú. Eh, podemos ver que en la frontera norte, la narco guerrilla utiliza fundamentalmente un tipo de armamento que es de origen y de fabricación rusa. Munición que técnicamente es la 556 del Pacto de Varsovia, que se llama. Entonces, este armamento viene a través de otras fuentes. Las fuentes venezolanas y de la delincuencia peruana que atraviesa a nuestro país y a la frontera norte pero ahora también ya está incrementándose armas de línea americana que vienen y son introducidas por la libertad de compra en los Estados Unidos son introducidas al país con facilidad eh, pero quiero referirme a algo Talía por favor. usted hizo una pregunta usted hizo una pregunta en el, en el, eh, un poco anterior de qué ha pasado, cómo es que ha ingresado a nuestro país la guerrilla de Colombia y el narcotráfico por las fronteras. Solamente quiero referirme así rápidamente y expresarle que antes del 95 yo fui alumno en la Academia de Guerra, después del 95 hasta cerca del 2000 fui profesor y luego fui director de la Academia de Guerra. Y le puedo ratificar que Una vez que terminó el conflicto con el Perú, la hipótesis de conflicto y de guerra cambió totalmente y apuntó al Norte, a Colombia, al Plan Colombia y los efectos que este plan iba a ocasionar. Y se recomendó y se empezó a implementar a través del antiguo Consejo de Seguridad Nacional, del COSENA, que hacía el Plan Nacional, se empezaron a tomar medidas. Luego fue destruido este COSENA y obviamente las medidas desaparecieron. ¿Qué medidas? Eso es importante. El importante se hablaba de las presiones que íbamos a tener de Colombia y el traslado de todo ese narcotráfico a nuestra frontera y había que blindar esa parte. Había que fortalecer la autoridad porque se va a perder la autoridad, ellos van a incursionar en las autoridades para tomarlas. Había que retomar el sistema de inteligencia y reestructurarlo para que se adapte a la nueva amenaza que estaba. Había que reformar e implementar la educación, fomentar más el nacionalismo, la identidad nacional y una serie de recomendaciones que salía de la fuerza militar. Pero lamentablemente se destruyó las instancias de planificación y de dirección y se buscó luego en un periodo, desde mi perspectiva, nefasto para la seguridad se buscó la destrucción de aquellos elementos que podían ser los salvadores de la patria. Gracias, Si la, sí, la inacción política tengo que hacer aquí tiene la... su razón. Gracias. O sea, tengo que hacer lamentablemente aquí una pausa, pero lo que ha dicho es muy importante, porque si sí, yo recuerdo del efecto globo, no que iban con el plan Colombia, golpeaban en Colombia y eso iba a otros lugares y... Y eso es verdad todo lo que ha pasado. Aquí debo hacer una pausa, recordarle a, a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, Voces de Azuayas y en YouTube. Ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana retomamos el diálogo voy con uh, le tocaba darle la palabra no que no Pablo no ha comenzado todavía uno de estos bloques, a Pablo Medina y preguntarle para seguir la línea que estaba mencionando eh, el coronel León, es exactamente eso, las armas él menciona que vienen del Perú y últimamente viene también de Estados Unidos, y de hecho los informes de México dan cuenta que de a México las armas llegan casi en su totalidad de Estados Unidos, ¿qué saben ustedes en la academia y como, como estudioso de estos temas, Pablo? Las armas... Eh, ¿quiénes propician? Porque no creo que sean pues compradorcitos de tercera, gente pobre, sino esto ya es una cosa un poco más de cifras altas, ¿no? Yo creo que en talía que y aprovecho esta pregunta también para hablar de lo que es el crimen organizado y el crimen común. Cuando hablamos del crimen común, evidentemente las armas eh, vienen de asaltos, eh, seguramente tráfico pequeño, minorista, en fin, pero el crimen organizado tenemos que entender que es una industria gigantesca muy bien equipada, con presupuestos que superan de lejos, los presupuestos nacionales o de las fuerzas de seguridad de los países. Entonces, evidentemente, ellos están en capacidad de hacer grandes contratos para la adquisición de armas. Evidentemente, estos contratos no son oficiales, ni mucho menos, seguramente tienen el, el, el recargo de ser eh, negocios eh, ilegales, informales, pero por supuesto que eso hace que estén tremendamente bien, bien equipados. Y es ahí donde uno tiene que preguntarse si es que nuestro enfoque de lucha contra la delincuencia, contra el crimen organizado, es únicamente el militar, el securitista, el policial, estamos condenados a perder, porque esos tienen más medios que nosotros. Si una potencia como los Estados Unidos en los últimos 50 años no ha podido ganarles, ¿qué nos hace pensar que un país con recursos mucho menos importantes en, en el sentido cuantitativo va a poder hacerlo? Y por eso es que es necesario volver la mirada a lo que Daniel ya planteaba hace un momento. Política de drogas, política social, es decir, lograr que sea la sociedad, el tejido social el que pueda resistir, el que pueda rechazar en alguna medida el, el, el narcotráfico, tanto en consumo como en tráfico. Eso es fundamental, no podemos centrarnos solamente en cómo vamos a, eh, a, a, a afrontar este desafío en términos eh, de seguridad. Con esto no estoy diciendo que hay que abandonarlos, ojo, no estoy diciendo entonces dejemos que hagan lo que les dé la gana, por supuesto que no, pero lo que estoy diciendo es que no solo así vamos a poder combatir este desafío. Muchas gracias Pablo. Daniel, siendo un tema eh, multidimensional y realmente que hay que abordar, como ustedes ya han dicho por varias aristas, y realmente con una decisión firme del Estado porque y, y los gobiernos obviamente, pero, por ejemplo, concretémonos ahora algo por la coyuntura. El presidente está viniendo ya de regreso de Israel y se ha pedido asistencia en materia de seguridad, tanto, me imagino, de seguridad de estrategia, cuanto de inteligencia, sobre todo porque ellos tienen una gran experiencia en eso. ¿Cuánto de podría ser que se unan varios estados, a que no sea solo Israel y Estados Unidos, sea España, que sí está ayudando, y también Francia, por ejemplo? ¿Cómo se enfocaría ese tema para controlar realmente eso, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico, todos los tráficos que vienen en torno a esto? que la cooperación en, en, en la, la seguridad en el mundo globalizado obviamente es cooperativa ¿no? y eso es algo que no podemos descartar que yo coincido con el coronel aquí que, que, que no, no podemos eso no implica eh, renunciar a la soberanía eso es un falso concepto que se ha construido creo que hay que, que ir desechando pero obviamente la responsabilidad sobre el tema de la seguridad sobre del Estado y ahí hay que establecer puentes de cooperación estratégico yo siempre lo que en la seguridad todo siempre hay que sumar no, no, no hay que eh, no hay que neutralizar ni restar sí eh, y ese es uno de los grandes problemas que a veces eh, los, los estados eh, más que eso restan a veces en, su, en sus capacidades y eso es algo que hay que pensarlo así eh, yo una de las críticas que había establecido con el tema de Israel es que desde el punto de vista eh, doctrinario de Israel eh, la, los problemas que ellos tienen frente a la seguridad son muy distintos a los nuestros ellos tienen un problema básicamente de, de, de, de terrorismo ¿no? que, obviamente ha, y ha generado una, que desarrolla unas grandes capacidades internas para obviamente controlar ese, ese problema eh, también con política de defensa el tema de su relación con otros países ahí es compleja sin embargo nuestros problemas son muy distintos el tema del narcotráfico el tema de, de, de las armas el tema del crimen organizado en general la seguridad ciudadana es uno de los problemas internos muy fuertes el tema carcelario que es un tema que nosotros nos va a preocupar de una manera importante de, no sé si Israel nos puede adoptar de, de, de sumos importantes para ese tema, ¿no? Obviamente, eh, siempre que hay que pensar en eh, un punto de vista de, de, de, de, de, de, de sumar, ¿no? Y ahí creo que, el, el, como usted lo dice, el tema de inteligencia, el tema tecnológico va a ser un componente importante adaptado a nuestra realidad, pero creo que también hay que sentirse mucho en cómo, en ejemplo sobre todo, el tema carcelario de otros países que han tenido problemas sobre temas de masacres, cómo han podido pararlos y ahí Yo que no, lo que no he visto es esta capacidad de generar sinergias importantes para, obviamente, controlar este problema. Pero no, no, no está eso siempre está por construirse yo creo que la parte de gobierno es generar un más poder en el mundo y obviamente hay que buscar alianzas con los, todos los países que puedan sumar en este sentido. ¿no? Pues muchas gracias Daniel Pontón y sobre todo por abreviar porque les dije que este bloque es un poco más corto que los anteriores. Eh, coronel Iván León, usted como estratega y habiendo vivido, como nos contó, toda la realidad del cambio, la mutación de la seguridad nuestra enfocada al Perú y que cambiamos de perspectiva y miramos al norte con toda la complejidad que ello encierra. ¿Cómo engrana eh, esta asistencia que daría a Israel, experta sobre todo con el Mossad y todo eso en temas de inteligencia y también en temas ya militares? Sin duda, mucha más experiencia que nosotros, su realidad nacional es diferente, pero la forma de actuar de la amenaza tiene ciertas coincidencias, aplican por similitud lo que es el terrorismo. Al terrorismo se lo combate fundamentalmente a través de sistemas de inteligencia e infiltración de gente propia en las áreas o en las fuerzas terroristas. Pero eso es un paso que lleva mucho tiempo. Igual que hablábamos en lo relacionado a las medidas que se deben tomar, hay medidas inmediatas, medidas de presión, pero hay medidas políticas también. En las medidas inmediatas y en las medidas de presión, Israel nos puede asesorar. Fundamentalmente, y ya como lo expresó Daniel, el tema de la tecnología es básico. La inteligencia es básica. No podemos encontrar con invitaciones a la paz, a un terrorista. Al terrorista se le combate con las mismas técnicas, con las mismas tácticas. Eh, y aunque parezca grotesco, repito, el terror no puede estar en el ciudadano. El que debe tener el miedo es el delincuente. Y en el caso del narcotráfico, es una integración de países siguiendo la ruta del narcotráfico. Los países tienen que articularse para bloquear esta ruta y bloquear los capitales que permiten estos movimientos. Muchas gracias, Coronel, y también gracias por abreviar. Eh, Pablo, eh, tu preocupación también por el tema de los derechos humanos, y claro, ninguna acción de fuerza está libre de no violentar los derechos humanos, porque. Eh, ya la hecha de la violencia mismo ya es... Eh, contradictoria con, la, con los derechos humanos ¿cómo engranamos esto? ¿cómo logramos articular asistencias de fuera? porque vamos a terminar haciendo lo que habíamos comenzado hace años y cuando se sacó no se renovó el contrato con la base de Manta, abrimos eso y ahora estamos reinventándonos con los mismos uh, conceptos de antes. Bueno, yo creo Talía que algo que es fundamental es respetar nuestro marco jurídico, es decir eh, nosotros necesitamos, para generar seguridad, saber que contamos con un Estado que cumple con sus responsabilidades, que es garantizarnos derechos, el derecho a una vida pacífica, el derecho a una sociedad libre de violencia, y para ello el Estado no puede partir de la contradicción de violar sus propios principios. Tenemos un marco constitucional claro, y yo en esto felicito, por ejemplo, iniciativas de la misma Asamblea Nacional que ahora está trabajando el tema del de uso progresivo de la fuerza, el uso legítimo de la fuerza, perdón. Cuando ellos hacen eso, ¿qué es lo que están diciendo? Están dotándole de un marco legal a las fuerzas del orden, Policía Nacional, eh, Fuerzas Armadas en estados de excepción eh, y en cumplimiento de sus misiones constitucionales y también el servicio de vigilancia penitenciario para que puedan actuar, pero respetando justamente estos límites que son los límites que a nosotros nos permiten vivir en, en, en sociedad, en paz. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, el tema de la base de manta hoy la Constitución expresamente prohíbe la instalación de una base extranjera en el Ecuador. Podemos o no estar de acuerdo con eso, es mandato constitucional, uh -huh. y mientras no se modifique la Constitución, hay que respetarlo. Lo que sí, en lo que sí estoy completamente de acuerdo es en lo que ya han planteado tanto el coronel como Daniel, que... Llegar a acuerdos de cooperación, buscar cooperación en Israel, en Estados Unidos, en Francia, en los países de la región que también sufren esto, Perú, Colombia, está muy bien, es lo, es lo indispensable, tenemos que avanzar hacia eso y yo con esto quiero cerrar con algo que ya había dicho antes, hay que trabajar a dos niveles, hay que responder Responder implica medidas de seguridad, implica incluso medidas armadas, por supuesto que sí, pero no podemos caer en creer que solo de esa forma vamos a arreglar el problema y mucho menos a lograr que ese arreglo sea sostenido en el tiempo. Para eso hay una serie de medidas que tienen que ver con prevención, con medidas sociales, que también se tienen que estar pensando e implementando caso contrario, la salida si es que tenemos alguna salida no será algo más que momentáneo Muchas gracias Pablo Medina y realmente nos faltó tiempo porque lo que han dicho ustedes son cosas muy importantes ojalá tengamos una próxima oportunidad para seguir desarrollando porque este tema lamentablemente va a seguir un tiempo más espero que lo más corto posible hacemos aquí una breve pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia, ya volvemos ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Dalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, Daniel Pontón? Buena semana, el sistema carcelario nos ha vuelto a sorprender y creo que todos perdemos en este caso, tanto la sociedad, el gobierno. Gracias. ¿No? Pablo Medina, ¿a quién le ha ido mal? Tengo que coincidir con Daniel, creo que a toda la sociedad ecuatoriana por la crisis cancelaria, especialmente al gobierno. Gracias, coronel Iván León. ¿A quién le ha ido mal esta semana? Puntualizaré una persona. La, la señora Presidente de la Asamblea Nacional. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién le ha ido bien, Daniel Pontón? Yo creo que el ecuatoriano nos ha unido frente al tema de la demanda de Chile. Gracias. Fue el tema de Castillo. Pablo Medina, ¿a quién le ha ido bien? Perfecto, Talía. Yo creo que a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, que superó sus diferencias ideológicas y al parecer están cerco, cercanos a tener un informe para segundo debate de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. Gracias. Coronel Iván León, ¿a quién le ha ido bien? Yo creo que le ha ido bien a Pablo, a Daniel y a mi persona, porque hemos podido expresar criterios de importancia estratégica y que aspiramos contribuyan en efectos positivos para la seguridad de todo nuestro país. Y yo les agradezco por eso, gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter, arroba Thalia Flores F y también al Facebook. Les espero la próxima semana, gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Talía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana, gracias al auspicio de…